Quería preguntarle, antes de entrar en concreto en la situación actual en Bolivia, con las elecciones que se celebrarán en octubre, sobre hacer un paréntesis sobre la situación también en Estados Unidos, ¿no? porque puesto que hay unas, unas elecciones que se celebrarán este mes de noviembre, este año se celebran elecciones, ¿qué se juega América Latina en estas elecciones de, de Estados Unidos y concretamente Bolivia? Bueno, yo tengo una opinión sobre la democracia, ¿no? norteamericano de Estados Unidos. Para mí, gane quien gane, no cambia la política norteamericana eh, en el derecho internacional. Gane quien gane, no gobierna ni presidente, menos los pueblos norteamericanos, gobiernan transnacionales. Algo de, de diferencia hubo entre Obama y Donald Trump, que Donald Trump es más racista, más fascista que Obama. Esa es la única diferencia. Porque si ganan los, los demócratas, no cambia ninguna política. Aquí todo social, tema salud por la Ganan los rep rep republicanos tampoco. Lo peor es que, repito nuevamente, es una... Falsa, falsa democracia, que gobierna eternamente, es las transnacionales, es el capitalismo, capitalismo. Entonces, si no entiendes el capitalismo, no entiendes, no conoces Estados Unidos. Si no entiendes, conoces Estados Unidos, no conoces el capitalismo. Y por eso, por ahora, se denomina como imperio norteamericano. Entonces, eh, quien gane, no va a cambiar para mí nada para América Latina, va a seguir lo mismo. Ejemplo, Obama instaló, organizó eh, el grupo pacífico, como se llama Alianza del Pacífico, para enfrentar a UNASUR y a CELAC. Donald Trump aumentó otro organismo más, sigue eh, este, este movimiento pacífico, con, ¿no? pero organizó otro grupo, llamado Grupo de Lima, para enfrentar a Maduro. Y ambos para enfrentar a los países socialistas, a países o gobiernos socialistas. Entonces, tienen enormes coincidencias. Lamentablemente, diría, ellos se, eh, los norteamericanos se creen que son puestos por Dios para dominar el mundo. Que su única soberanía, la única soberanía del planeta es para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podría cambiarse es la mentalidad? Y aquí el capitalismo se basa en saquear los recursos naturales. Es su plan, su objetivo saquear los recursos naturales. Y cuando no pueden con gobiernos democráticamente electos, es con golpe de Estado. Y un poco para prevenir el saqueo de los recursos naturales, las bases militares o intervenciones militares. Esa es la historia de la humanidad. ¿Mm? Pero el... El peor enemigo del capitalismo, por tanto, del, de las políticas del gobierno del Estado norteamericano, es la paz. Pero pues Si hubiera la paz social, la paz con justicia social, se acabaría el capitalismo. Y esa es la, también la lucha de la humanidad. Nos centramos en, en Bolivia y en la situación de Bolivia, que se encuentra en campaña en campaña electoral. En principio se celebrarán elecciones este 18 de octubre. ¿En qué condiciones y con qué garantías se van a celebrar estas elecciones bolivianas? La primera garantía es el pueblo boliviano. A ver, pero quiero comentarles. Eh, para mí no es un gobierno de transición. Un gobierno de transición es cuando la asamblea, cuando hay sucesión constitucional y no sucesión constitucional. La misión de un gobierno de transición es garantizar elecciones en tres meses. Elección como una misión en base a la constitución en tres meses. Y no hubo eso. Un gobierno de transición... Solo garantizar elección, sin cambiar políticas, inclusive sin cambiar embajada, el servicio exterior. Es pues golpe, golpe. ¿no? Programaron elecciones para el 3 de mayo. La Áñez, candidata con cada de mesa, disputaba en segundo lugar, aunque cerca, además. Ellos son los primeros promotores en posterior las elecciones del 3 de mayo, usando la pandemia para 2 de agosto. Y ahí quiero decirles que ahora se han arrepentido. Porque con la pandemia, años bajó de apoyo popular, de apoyo del pueblo. Otras postergaron para el 6 de septiembre. Peor todavía. ¿Por qué de 2 de agosto a 6 de agosto, después de 18 de octubre? Porque sabían que ganábamos en primera vuelta. Posterior, intentar recuperarse. Nos provocaron a una movilización. Con la movilización hemos garantizado las elecciones para el 18 de octubre, pero también nos desgastamos en las ciudades. Después de tres meses de la movilización, otra encuesta sale... Y ganamos todavía en primera vuelta. Esta encuesta, esto. Estamos nosotros con 40%, mesa 26, Camacho 14, años 10. Y Estados Unidos instruye que el año tiene que levantar su candidatura. Para que los 10% se vean a cargo de mesa. Con 10% de años. Carlos de Mesa tendría 36%, no es 40. Solo ganan con 4% no en primera vuelta. Y la semana pasada, Celaj tiene otra encuesta, dice que estamos con 44, 34. Aunque la encuesta de la derecha ganamos con 8%. No ha sido como ellos quisieran que el 100% de años se vaya a Mesa. Estamos en este momento de esta situación. ¿Se sabe que El ministro de gobierno viajó la semana pasada a Estados Unidos. Uh -huh. La primera reunión que tuve con Luis Almagro Y le dijo que va a haber fraude. ¿Por qué? Dice que va a haber fraude. Cuando el presidente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, Romero, Salvador Romero, elegido, designado por Áñez. Confiar en su propio grupo de trabajo en, en, el, en, en el Tribunal Supremo Electoral y saben que van a ganar en primera vuelta. ¿Y qué dice este señor? Escúcheme. La presidencia al presidente democráticamente electo, que no va a ser del más, lo que puedo asegurar. Buenos días y gracias por contar. Gracias. Tenemos más información con ¿Quién es él para decir que no va a entrar en el más? ¿Es fraude o un golpe? Está en el gobierno. Entonces sabe que vamos a ganar la primera vuelta. Según esta visión, este informe es instrucción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y se este sospecha un movimiento raro dentro de las Fuerzas Armadas, aunque las Fuerzas Armadas están divididas. Hay militares patriotas que cuestionaron, cuestionaron a sus excomandantes golpistas. Entonces, uh, yo digo que, que el único que, que va a hacer respetarse el pueblo, el pueblo va a cuidar su voto y va a rendir su voto. En ocho pedidos a la comunidad internacional, a organismos, menos a la OEA, pues cómo cuidar el voto, cómo defender el voto, cómo hacer respetar los resultados de las elecciones. Por supuesto, más siempre más ¿Sí? el siempre va a respetar. Y año pasado ganamos en primera vuelta. ¿Qué fraude? Ocho investigaciones internacionales demuestran que no hubo fraude. Está ahí, solo la OEA, inclusive con el mismo informe de la OEA, se demuestra que no hubo fraude, porque, porque ellos observan 226 mesas. dice hubo irregularidades. Como siempre, en cualquier elección hay ciertas irregularidades. Donde hay irregularidades, hay otra votación. Eso no es fraude. Y sacando o sumando todos los votos de los 226 mesas, de 35 mil mesas, esto, 0.01% creo, es toda la votación. Si todos esos votos de 226 mesas observadas o donde hubo irregularidad se va a mesa, igual sí, esos votos ganamos en primera vuelta. Entonces, aquí yo digo, nuestro delito, nuestro pecado para el golpe, que no aceptan que los indios también podemos administrar Bolivia, un estado, una nación. Y no solamente administrar por administrar, sino como demostrar que otra Bolivia es posible. Sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Con crecimiento económico, con reducción de la pobreza, de desigualdades, con desarrollo y tercero, no aceptan que el pueblo, mediante nuestro Estado, administremos nuestros recursos naturales. No nos perdona, no nos perdona las nacionalizaciones los recursos naturales. Y es un golpe al litio. Este senador Richard Black, que dice. El 21 de diciembre del año pasado, respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Morales por interés especial que tiene en su gran depósito de litio, mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y los componentes tecnológicos modernos. Y otro, el dueño de Tesla, ¿qué dice? El dueño de la empresa de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. Una conversación en la red social Twitter, el dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, Elon Musk, se delató. Dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia, noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse de la ley. Pregunta, ¿sabe que no era lo mejor para la gente? el gobierno de los Estados Unidos organizó un golpe de estado contra Evo Morales, en Bolivia, para obtener el litio de allí. Respuesta. Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. La respuesta de Magnata revela que la fábrica de automóviles eléctricos de Estados Unidos financió a los promotores del golpe de estado, en Bolivia, entre ellos Carlos de Mesa, Fernando Camacho, Marco Pumari, antes del golpe, durante el golpe, después del golpe, el UNUS repartió millones de dólares entre los políticos, policía. Bueno, es conocido. Es un golpe de Estado. Nosotros decidimos industrializar nuestro litio sin participación de Estados Unidos. Entonces, acuerdos con Europa, con China, por una cuestión de mercado. ¿No? Porque. Yo tuve varias reuniones, por ejemplo, en, con Corea del Sur. Solo quería materia prima. Cuando yo propuse industrializar la memoria, no quiere. Lamentablemente, el occidente solo nos quieren para que nos, nosotros garanticemos materia prima y no nos permite que podamos darle el valor agregado a nuestros recursos naturales, sean metálicos o no metálicos, o sean renovables no renovables. Esa es... La situación de América Latina. Cuando empezamos, ya, golpes, y por estar convencido, mucho más convencido, que la lucha es quien controla, quien administra sus recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad. Hablábamos de las elecciones del 18 de, de octubre. ¿Está garantizada la presencia de observadores internacionales para que el proceso sea transparente? Ese es nuestro deseo. Naciones Unidas, estaba previsto una buena delegación de Europa. Dijeron que han reducido por el tema de pandemia, hay para la sur, hay, bueno, se movilizan sabiendo que es muy riesgoso. Ayer se ha invitado que podía encabezar, acompañar, por ejemplo, premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Quisiera que la Rigoberta Menchú como premio Nobel de la Paz acompañe otros organismos. Nuestro movimiento político, los movimientos sociales del movimiento indígena, no tiene ningún temor, venga de donde venga. No solamente veedores, sino también uh, uh, técnicos que controlen toda la parte del sistema, la parte técnica, ¿no? ¿no? para evitar cualquier fraude. Entonces, es el gran desafío que tenemos. Hay delegaciones, eh, por ejemplo, quisiera que participe Centro Carter, expertos en temas de control electoral, ¿no? grandes defensores de la democracia. Uh -huh. mm. Antes ha hablado de, de distintas encuestas en las cuales el MAS podía ser vencedor en la primera vuelta, pero también hay ciertas encuestas en, de las últimas semanas que reflejan una pérdida de apoyo del MAS Teme que esa pérdida se esté reflejando por los momentos convulsos de los últimos meses? Como hace un momento decía, ¿no? ¿No? Las posterreacciones eran una provocación. Y cuando el pueblo se moviliza para garantizar las elecciones, nos acusan de que somos violentos, somos salvajes, somos bestias. La acusación es permanente. Lo que recibimos, diría, diario aquí te leo, mira ¿qué dice la Áñez? 3 de enero Áñez pide evitar el retorno de salvajes al poder Porque somos salvajes la Áñez dice a ver, Áñez dice que venció a los violentos autodenominados movimientos sociales son violentos así puedo leer Cualquier cantidad de, de mensajes, de, de años, ¿no? Y de esos días, ¿qué dice el, la canciller en Bru desde Bruselas? Los bolivianos no resisten al más, Al que resiste es a Evo Morales. Y el pueblo dice, pueblo es Evo, Evo es pueblo. En tiempos de colonia, descuartizaron a Tupac Katari con cuatro caballos. En tiempos de la República, le hicieron fusilar a otro hermano líder indígena, Sara Tevilca. Y en estos tiempos quieren descuartizar políticamente a Evo Morales. Ahí podemos tener tantas declaraciones de, de Estados Unidos. ¿No? Entonces, uh, por ahora, intenta proscribir al MAS. Y no pueden. pueden. ¿Y qué, qué dice Estados Unidos? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Y la derecha repiten como loros cada día. El MAS no puede volver. Y lo que dice te, te dice escuchar. Lo ¿no? que la semana pasa desde Estados Unidos. Sin embargo, eh, eh, repito nuevamente: hacen renunciar a la Añez para que se sume a Carlos buscando la segunda vuelta. Están presionando a Camacho para que renuncie, todo para que haya la segunda vuelta. Pero en este momento, este mensaje que viene de Estados Unidos, las políticas, la presión al Camacho para que renuncie, más bien fortalece al movimiento popular. Y algunos empresarios, algunos de la clase media, que no hacen mucha política. Si algo de su política, su trabajo, su empresa, ¿qué dice? Nosotros vamos a votar para partir que sabe gobernar. ¿Y por qué dice eso? En 2005 nos dejaron destrozados. Y en casi 14 años hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, el que sabe gobernar es el, es el más, es el lucho. Carlos de Mesa ya era presidente. El presidente era un limosnero, recuerden ustedes, está tantos videos a circular. Mendicidad para pagar aguinaldos. Tú, tú que no, ha sido presidente. ¿Qué, ¿Qué hizo estando del presidente? Todo el mundo se pregunta. Y algunos dicen, nosotros vamos a votar para el partido que nos, de, que nos garantice el bolsillo, estabilidad económica y crecimiento económico en nuestra gestión. Otros dicen, nosotros vamos a votar para el partido que me deja trabajar, que es la estabilidad social y política. Cinco años antes de, la, de, de nuestra presidencia, eran cinco presidentes, los mil uno 2002, Tuto. 2003, Gómez. 2004, Mesa. 2005, a 22 de enero del 2006, doctor Eduardo Rodríguez del Y hemos, está casi 14 años, estable de política social. El día el golpe. Entonces, es la ventaja que tenemos, yo soy muy... Evidentemente, los, las encuestas a partir de este momento van a ser para decir que va a dar segunda vuelta. Pero todavía las encuestas no llegan a la Bolivia profunda. Las encuestas, es el 44, 34, según algunas empresas. Eso es sin el voto exterior. Aquí en Argentina, en otros, Brasil, Chile, siempre a, a, gana de lejos. El más. aunque en Europa, en las últimas elecciones han perdido. Ahora han reaccionado, ahora se han dado cuenta. Mis hermanos que viven en Europa, Estados Unidos se han dado cuenta. ¿Cómo estuvimos antes? ¿Cómo está ahora Bolivia? Ah se reflexionan y van a votar por más MAS y PCP. La ventaja que tenemos. Distintas universidades internacionales, como Harvard, por ejemplo, han denunciado que el informe de la OEA sobre las elecciones bolivianas del 2019 fue un informe falso. Aún así, si pudiera volver atrás, ¿habría hecho algo de otra manera? Eh, la garantía sigue sí, el pueblo y el acompañamiento de la comunidad internacional personalidades, instituciones, organismos, eh, pero también el pueblo que siempre durante, durante tanto tiempo luchó por la democracia. ¿no? Siete años de la dictadura de Banzer. En los siete años estaba MNR, claro de Mesa viene del MNR, Tuto de Banzer, pichón de la dictadura, Tuto Quieroa, Mir, que está en función del gobierno también estaba con base el gobierno es decir, en este momento gobiernan los tres partidos que gobernaron los 20 años de neoliberalismo y partidos que estaban con los dictadores militares desde el 60-70 hasta 80 80 el pueblo gobierno mediante la y otras personalidades recuperamos la democracia ¿no? es solo pueblo organizado, así como antes de poner la democracia, hemos luchado, pero ahora hay más conciencia. Y además de eso, con, con tantas políticas de genocidio, de economicidio, de um, um, el incendio en la Amazonía por ahora, um, ecocidio, es, es fatal y por tanto tenemos la obligación de defender, el pueblo va a defender, ¿no? Y la única forma es de defender la, las elecciones. Y, y la ventaja también, quiero decir, hay militares patriotas. Estamos viendo, convencidos, que antes estuvieron bien, que ahora está lo han destrozado en 10 meses. La economía, y ver cómo está la economía en corto tiempo, duele mucho, y con mucho esfuerzo, con austeridad con programas sociales, con bonos y rentas, con las nacionalizaciones, hemos levantado Bolivia. Y la derecha ve que el patrimonio del pueblo es un patrimonio en particular de los, de, los, de los que gobiernan, no es así. Y el pueblo está, yo por lo menos me doy cuenta, está preparado para recuperar pacíficamente la democrática del poder. Y si hay alguna agresión, yo puedo, casi estoy seguro, va a defender su voto. Durante estos meses hemos visto muchas imágenes de violencia en Bolivia. Hay muchas familias de víctimas de la violencia instada por el gobierno de Áñez que están reclamando justicia. ¿Cuál es la actual situación en Bolivia de los derechos humanos y qué reclaman a la comunidad internacional en este sentido? Sigue sí, la persecución política. Nos tenemos detenidos, candidatas, candidatos detenidos, encarcelados, por ser solidarios. Con temas de cuarentena, una compañera en Cochabamba repartiendo medicamentos, repartiendo alimento a la fe de humildes, detienen en humilde, detenir, la encarcela. Se siguen liberados. Y con arresto domiciliarios. No puede ser campaña de más de eso. ¿Cómo se puede entender? Pero yo digo, la mejor campaña es con candidatos detenidos, encarcelados. Siguen los mandamientos a premio. Por lo menos deben tener los. A la cabeza de Lucho. Lucho, antes de ser candidato, no tiene ninguna demanda, ni un proceso. Ahora tiene tres procesos. Andrónico, eh, Leonardo del Trópico, de mis federaciones, con mandamientos a premio. Pero tampoco lo detienen, calculando. Si dice una palabra contra el gobierno, ya seguramente, ya están amenazando. Tantos, tantas denuncias, tantos procesos. Deben estar 20, 30 procesados de candidatos, de candidatos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no sé cuántos detenidos todavía tenemos. Y siguen detenidos, siguen amenazando a detener. Ayer, eran talleres los jóvenes se marcharon en Oruro. De ahí otro proceso parado, no digo, nuevo proceso. Con el dirigente nacional de los mineros, Orlando Gutiérrez. Los procesos llueven. Y las amenazas de ministro, de gobierno, de justicia directamente, si el fiscal, si el juez no hace nada, pues serán procesados, amenazados. Y procesaron, un fiscal liberó, porque no había argumentos jurídicos para detener a un compañero. Inmediatamente detenieron. Y el pueblo protestó, la comunidad internacional, y la madrugada estaba liberando al juez detenido. Están todos documentos documentos. Entonces, uh, esta es la situación y va a ser importante la participación de la Comunidad Internacional. Tener mucha confianza uh, los ledores observadores para también de la democracia en Bolivia. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, el gobierno del, del Estado español de cara a los próximos comicios bolivianos y a las violaciones de derechos humanos que estamos viendo que se están cometiendo? España eh, siempre, ha sido la, siempre ha sido la puerta para entrar a Europa, especialmente mi gestión, mi gobierno. Me llevé con todos los presidentes muy bien, especialmente con el presidente Zapatero, muy solidario, muy... Muy comprometido, muy humano con los más humildes. Entonces, es largo comentarles. Y en este momento es como desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, ¿no? que la participación activa, decisiva, yo, hasta, yo diría, decisiva en la defensa de la verdad, en la defensa de la democracia, en la defensa de la paz porque nuestra lucha de el este momento indígena siempre ha sido por la paz, reclamando la justicia social, eh, en democracia ¿no? y, y la participación de eh, Europa. ¿no? Y con esa conferencia que tenemos a España, pues va a ser importante para garantizar la transparencia limpia de estas elecciones en Bolivia. Presente al candidato del MAS, Luis Arce. Quizás es una persona no tan conocida fuera de, de Bolivia. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué destacaría del de, candidato de, del movimiento al socialismo? Bueno, muy comprometido con la patria. Solo te digo una, una información. el 2013, un organismo internacional quiso llevárselo a Estados Unidos. Y con sueldo de 14 mil dólares mes. Y Yo estaba seguro que se, que se iba. Pregunté, Lucho, ¿te vas a ir? Me dijo, no. Yo estoy para Bolivia. sabe quién no podía irse por 14 mil dólares de, mensuales de, de sueldo. Se quedó. Y eso demuestra que su compromiso con Bolivia. Empezamos muy jóvenes en gestión pública y empezamos con él, Álvaro, los otros ministros. Sí, mucha experiencia en gestión pública. Pero en seamos hemos aprendido. Y en la parte económica, uno de los mejores economistas de Bolivia. Yo, inclusive, diría de la América Latina, muy respetado, muy querido. Y... Ah, con esa experiencia, estamos seguros que van a sacar adelante a Bolivia. Porque en el 2005 nos dejaron destrozado Y ahora, como también lo han destrozado de economía, es cuestión de tiempo. Y esa es la, la ventaja que tiene Lucho, que sabe de manera económico eh, Y es una garantía para levantar a Bolivia en temas económicos. Además de eso, es muy solidario muy honesto Le comento lo comento lo, lo, lo más importante eh, cuando tuve problemas de salud tuve que dejar, tuve que dejar el ministerio y yo decía dónde va a ser su plan? ¿En Cuba en Brasil me dijo en Brasil bueno he ido a Brasil y me informan que estaba vendiendo su pequeño departamento en La Paz eso me dolió mucho Casi dos, doce años el ministro no tiene plata para su tratamiento y vender su departamento. Yo pedí a los ministros, hay que hacer un aporte, aporte voluntario, aportamos, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Que es esto? no tenía plata para su tratamiento. Claro, en Bolivia ganaba un poco más de dos mil dólares mensuales. Entonces es la confianza, honestidad, mucho compromiso con la patria, sobre todo experiencia en gestión pública. La ventaja que tiene el candidato y que el pueblo que tiene más confianza en el momento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Uh -huh. Si el más ganara las elecciones, ¿cuáles son las primeras medidas que debería tomar el nuevo gobierno para pacificar el país y generar estabilidad económica y social. La ventaja es con lucho en la parte económica, en la macroeconomía. Por ejemplo, se va a pedir la, con, la condonación, por lo menos la postergación del pago de la deuda externa por dos años. Y vamos a contar con 1.600 millones de dólares para disponer. Y la comunidad internacional tiene que entender. ¿Qué sería mejor con donación en los créditos por el tema de salud? Por lo menos, si no, y esto no solamente debe ser para Bolivia, sino para toda América Latina, países que tienen problemas económicos. Y se justifica por demás. Esa, esa pandemia es de carácter global, mundial, planetario. Y no pueden dejar a, a su suerte a los, a los, a los gobiernos. Organismos internacionales. Segundo, una excelente propuesta de Luis Arce, impuesto a las fortunas. ¿Mm? Y vamos a plantear desde el momento del socialismo, por ejemplo, quienes tienen papeles en Panamá, devuelvan su capital. Hay que interrumpir los recursos económicos. Eh tanto para, es va a ser importante, una reconciliación para la eh, reconstrucción de nuestra economía. Y el movimiento social plantea eso, encuentro de partidos políticos legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? con los movimientos sociales, trabajadores, empresarios... Para, para esta, para, para la unidad y todo por Bolivia. Ahora, los programas sociales va a continuar, se va a continuar con los programas sociales con Lucho. Y, y aquí tenemos un problema muy serio. que El gobierno de facto emitió un decreto supremo el 23 de junio, 4272, que es el nuevo 21.060 del 2020 privatizaciones y por supuesto eso no, no acepta el pueblo boliviano entonces se va a continuar con los programas sociales porque en este decreto supremo no hay inversión social es la receta del Fondo Monetario Internacional donde quiere que eh, un estado enano, un estado mínimo Estado solamente que regule y no invierte. Un Estado que no invierte no produce. Un Estado que no invierte no genera divisas. Entonces, ¿con qué recursos económicos va a atender la demanda que tiene el pueblo? Ahí están las privatizaciones. ¿no? del servicio básico, otra vez. Luz, agua, teléfono, educación, salud, transporte. Carlos de Mesa se plantea privatizar satélites de comunicación, la uria, las plantas separadas de líquidos, es decir, es el vuelve el modelo neoliberal con la derecha boliviana y esa es la otra ventaja que tenemos el pueblo acepta que vuelva el modelo neoliberal, ¿No? Entonces uh, nuestras, nuestra decir, está encaminado, encaminado. Yo siento que esa es nuestra fortaleza como movimiento al socialismo. ¿Cómo, ¿Cómo implementar programas sociales? Inmediatamente continuar con la industrialización de litio, de la petroquímica, de hierro, que tomar y activar rápidamente las construcciones de dobles vías, construcción de caminos, kilómetros, kilómetros paralizado. Pequeñas, medianas, grandes obras paralizadas. Empresas Empresa ejecutora sin dinero, obreros sin fuentes de trabajo. Y no movimiento económico. Se pita, no, nuevamente, tenemos... hemos acumulado experiencia. Aquí es... Y, ¿no? De tomar, pero también va a ser importante nueva, inyectar nuevos recursos económicos para el movimiento económico. Uh -huh. Porque qué aprendí como presidente. Al pueblo dos cosas no debe faltar. Movimiento económico y alimento. Si sobre eso tiene sin problemas luz, agua, el pueblo está tranquilo. Porque cuando hay un momento económico, que el Estado ni el privado va a garantizar 100% de eh, empleo. Pero hay otra forma de, cuando hay un momento económico de ventas, comercio, aunque informal, hay, hay, hay, hay que legalizar. es, es, la, es, es así, se, así, se, así se maneja, así se maneja, así ha aprendido automáticamente. Bueno, cuando llegamos al gobierno teníamos como casi 10% de desempleo. Entre el 2006 y hemos llegado, 2006 hemos llegado al 2% por un poquito más de 2% de desempleo. Y año pasado con 4% subió, pero la más baja de toda América, de toda Sudamérica por lo menos, de toda América intentamos de, de desempleo. Ahora tengo información que estamos casi por 10% de desempleo. En nuestra gestión han subido 3 millones de bolivianos a la clase media. Se acuerdan los datos internacionales, un millón, un millón de personas ya, ya bajaron a la clase pobre en estos 10 meses con violencia de facto. El año pasado estaba programado terminar el año con crecimiento económico con más de 4%, 4% después del golpe acaban con 2%. Y ahora está programado, hasta ahora, con déficit del menos un decrecimiento en, en el crecimiento económico del menos 8%. Tal vez lleguemos hasta, hasta diciembre 10%, menos 10% en negativo. Dos cuestiones para, para terminar. Quería preguntarle por cómo ve la, la salud del continente, de América Latina. Hemos visto que ha, ha existido una ola reaccionaria que ha llevado a varios gobiernos de, de derechas a al frente de los distintos países, ¿cómo, ves? ¿Cómo ve usted a América Latina? ¿Qué futuro augura para el continente? Antes de la pandemia, tantas movilizaciones en Chile, por ejemplo, cambiar su modelo. ¿no? He visto también tantas uh, um, levantamientos en Colombia, aunque... La prensa siempre acalla, acalla. Contamos la pandemia, los gobiernos de derecha se han desgastado, desgastado totalmente, se ve. Encuestas de América Latina, 70-80% rechazan al Trump. ¿no? y eso significa que es un régimen antiimperialista. Eh, tengo mucha esperanza, muchos deseos que vuelvan como en tiempos de Chávez, Kissner, Lula, para Sudamérica. Son tiempos de mucha esperanza. Repito nuevamente, ahí viene la agresión de Obama, el Trump. El imperio no, no, no duerme. Entonces, nuestra tarea es pues, nuevamente fortalecernos, organizarnos. Y no pierdo, repito, la esperanza de cómo recuperar uh, el poder para el pueblo. Y eso es con el pueblo movilizado. Y para terminar, le quería preguntar por, por una cuestión que afecta a España. ¿Cómo valora la marcha del rey Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos? No tengo mucho que comentar. Si comento sobre este tema, van a ser intromisión de Evo en España, la eh, gestión de Juan Carlos. ¿no? Y, y, y usted sabe que tenía eh, reunión varias veces, eh, aunque ni nuestra forma de pensar desde el momento indígena, no compartimos con... Oligarquías, monarquías, jerarquías. Estos nuevos tiempos deben ser tiempos de los pueblos. Aunque respeto, respeto que cada país tiene su forma de, de, de administración, pero uh, creo no puede haber seres humanos de la primera o de la segunda. Creo que es importante pensar en la igualdad. Eh, eh. Y, por ejemplo, en mi participación en las Naciones Unidas, de Unión de las Naciones Unidas, anuales, presidente de Estados Unidos, siempre con la paz. ¿no? Aún los derechos humanos. Pero ningún tratado internacional sobre los derechos humanos ha sido ratificado por el Congreso norteamericano. Es la doble moral. La paz no se garantiza con intervenciones de bases militares. Esa es nuestra profunda diferencia con el capitalismo. Por tanto, por eso digo que este tema de pandemia también nos debe hacer pensar profundamente cómo la salud, la salud debe ser un derecho humano y no un negocio privado. La salud no puede ser una mercancía, la vida no puede ser una mercancía en el mundo. Por lo menos, Estados o la Organización Mundial de la Salud debe se cargo de las industrias de medicamentos. Acá en América, América. pandemias llegan del occidente y detrás de la pandemia llega el medicamento, la vacuna. Parece un negocio, ¿no? Hasta me atrevo, ojalá en el futuro se investigue, que la pandemia, esta pandemia de coronavirus parece una guerra, parte de una guerra biológica. Hace cuatro o cinco años me informé, algunos informes de las nacional del Fondo, eh, dice, bueno que es importante en la política del nuevo orden mundial planificar la reducción de la población innecesaria mira con esta pandemia ¿quiénes mueren personas de tercera edad discapacitados eh, personas que tienen una enfermedad de base perdí a mi hermano por razones políticas no pude no su entierro Duele mucho. Tanto odio, tanto racismo. Y, pero uh, hace tres, cuatro meses ya debe ser, conversé con periodista de Estados Unidos, así como contigo, y pregunto cómo está la pandemia. La gente se muere en la calle, se muere la gente en las casas. Pregunto cuánto cuesta la clínica para atender la pandemia a una persona, 20, 30 mil dólares. ¿Y quiénes mueren? Migrantes latinos. cree que los migrantes latinos tienen plata, 20, 20, 30 mil dólares para su tratamiento. Desde el momento que apareció la pandemia, Ronald Trump ya no habla de los muros en México, en la frontera con México. Entonces, esas cosas me hacen pensar es que esta pandemia sería como una guerra biológica. En el futuro se sabrá, porque siempre después de la salen los desclasificados de informes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. pero es muy raro esta pandemia que hace mucho daño a la humanidad. Pero hace bien a la madre tierra.